Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal oh, YouTube, Hoy, oh, YouTube. Bueno queridos, hoy tenemos entonces el sorteo que les vengo... Bueno, ah, en realidad no debiendo porque bueno, lo íbamos a hacer hoy Así que nada, lo voy a estar haciendo ya mismo, vamos a hacer un video cortito simplemente con esto Con los resultados de eh, la semana de, de cuenta premium del sorteo de este video, bien, que teníamos por aquí Hoy también subí este video de lo que tiene que ver con un análisis con el querido Scorpion, iba a decir Scorpion G, pero no es el Scorpion G, porque es el Rain Metal Scorpion, es el, el, el que tiene el otro camuflaje, el que está ahora mismo en la tienda Premium, así que pueden pasar a verlo, eh, igualmente voy a estar dejando la tarjetita por acá o por acá, por alguno de estos lados, y bueno, para que lo puedan, lo puedan ver, está, la verdad que está, está bastante bueno. Y bueno, chicos, eh, nada. Vamos a estar haciendo el sorteo rápidamente. Les agradezco, les agradezco. Esto se hace básicamente porque hemos llegado a los 5000 subs. Recuerdenlo, todavía tenemos el tanque de tier 7. Que estábamos entre las -122, eh, la SU-122, la su 44 Después tenemos el 3.57 Y el eh, Panther M10. Esos tres tenemos para sortear uno de esos tres, ¿no? Uno. O sea, después el ganador va a poder elegir entre esos, y de tier 6 también teníamos eh, uno de estos, 85M, Suciani, Type 64, Chrome World B, KB2, eh, Ragnarok, el R, bueno, entre todos esos eh, vamos a ver cómo vamos a estar sorteando, Todavía, no obviamente, pero prontito ya vamos a hacer eh, otro sorteito, ayer hice un evento en el canal en el cual el ganador de un desafío a muerte Se llevaba una semanita de cuenta premium Y se lo ha ganado el señor eh, DTHE. Así que nada, ya seguramente entre hoy y mañana En estos días seguro ya le vamos a estar asignando La semanita de cuenta premium Al igual que, que el ganador de quien gane este sorteito Bueno chicos, sin más dilatación Sin más dilación podríamos decir Esperen que me voy a poner la calefacción en los pies porque tengo mucho frío. Estoy, estoy manejando la perilla con el dedo gordo. Ahí va. Perfecto. Soy un crack. Soy un crack. Bueno, dale, dale. Vamos. Número de premios 1. Número de suplentes 1. A ver, como siempre voy a tener un ganador. Y en el caso de que no lo pueda contactar, que no haya cumplido con el requisito o lo que fuera. Ponemos directamente el suplente eh, que será quien se lleve el premio, ¿no? Por supuesto. Bueno, Vamos. 5, 4. ¿Se está viendo bien, no? Yo veo que no. Ah, sí. Perfecto. 3, 2, 1. Go. A ver. Marcelo Martini. Comentario. Nick Marcelo 3402. Eh... Puso el nick perfecto. Y el suplente es Davis Mauricio Pintaparra. Esta es mi oportunidad, ¡Uh! puso Mauricio Pinto Bien, el ganador entonces es el señor Marcelo 3402 Bien, que ha dejado su nick ahí eh, como comentario, me parece excelente Y en el caso que no lo pueda contactar por el motivo que sea el señor Marcelo 3402 El ganador sería en el supuesto caso el señor Mauricio Pinto Bien, así que bueno yo ahora trataré de ponerme en contacto con ellos. Si estás viendo este video y sos Marcelo, escríbeme ya. Antes de que te roben el lugar. Nada, mentira, mentira, es un chiste. Bueno chicos, muchas gracias eh, a todos por lograr lo que estamos logrando. 5.030 subs, o sea, de hace unos días que arrancamos con estos eventos de sorteos. A hoy ya, que es 12 del 7 domingo. Eh, nada, hemos subido 30 subs, un montonazo. Beleza, beleza. Gracias, chicos. Cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.